Oh. Abajo, abajo Vámonos Tengo, lo tengo, señor, antena Dele ah. Cayó pini Le copio, le No va a haber disparos hacia la mezquita Hágale adelante. Vale, vale. te sigo, te sigo Eh, necesito Con los la Enemigo? Desconfiamos. ¡Sin plumas! ¡A tira las plumas! Dios, Dios, Todos, todos, todos, Dios, Dios, Dios. Dios. Dios, Dios, Dios, Uy. Vale, vale, vale. Eh, estamos pensando qué plan es que contamos principalmente unos 780 tangos en el pueblo. Ya hay plumas, pero ya también tenemos poca munición. Estamos realizando el equipo más el descuente. No los vamos a dejar morir. Quiero, quiero. Aguanten, muchachos, sé que están cansados después de dos días. Aguanten, aguanten. Los muchachos pillan muchachos salimos vivos y volvemos vivos, copy sí,